Adelante, Virginia. Bueno, muy buenos días o tardes para ustedes. Eh, gracias Francisco por, por la introducción. Eh, gracias por la invitación también. Y bueno, mi nombre es Virginia Brusa. Eh, los saludo desde aquí, desde Rosario, Argentina. Eh, y bueno, eh, deseosa de, de saber y de compartir con todas y todos ustedes qué piensan sobre estas recomendaciones sobre, eh, sobre ciencia abierta de la UNESCO. Eh, específicamente, yo trabajo o trabajamos eh, desde la universidad y desde la red de educación abierta, temas que tienen que ver con, también con datos abiertos, gobierno abierto en relación a, a la ciencia abierta. Así que también desde allí. Eh, damos la bienvenida a estas recomendaciones ¿no? Gracias Virginia, Martín Vale, gracias, eh, buenos días este, un gusto, gracias Fran, Virginia y el resto de los compañeros que participan el día de hoy, bueno mi nombre es Martín Tena, yo estoy desde eh, Guadalajara, Jalisco en México eh, yo laboro para el sistema universitario de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara y bueno, desde el sistema bibliotecario, pues eh, impulsamos también eh, las políticas y el conocimiento eh, de lo que es eh, la ciencia abierta, el acceso abierto entre nuestra comunidad eh, docente y de investigadores. Y bueno, pues también este, desde acá en México, pues estamos o hemos estado muy pendientes de todo el proceso que ha llevado eh, la aprobación eh, de estas eh, recomendaciones. Y bueno, pues también muy, eh, ¿cómo decirlo? Este, pues esperanzados y ansiosos de ver qué va a pasar con, con estas recomendaciones en nuestras instituciones, en nuestros gobiernos, en nuestros eh, organismos de, de ciencia, ¿no? Y bueno, creo que, que el taller eh, pues podrá ser un, un piloto de, de esto, un, un, un breve ensayo de lo que puede ser. Y bueno, este, qué mejor, eh, Marco, que, que el cierre de las jornadas. Digo, he sido, ha sido eh, seguidor de las jornadas desde su primera versión y bueno, este, también aprovechar el espacio para felicitarles por, por el enorme esfuerzo que están haciendo con, con estas jornadas. Gracias. Ya, yeah. muchas gracias Martín. <coughs> Un dato curioso, eh, bueno, primero que con Virginia nos conocemos eh, por este mundo de la cultura libre, eh, en un evento que hicimos de educación libre, tuvimos una referencia a lo importante que son las conexiones y, y dialogar con otros actores, porque nos permite conectar gente, y ahí tuve la oportunidad de conocer a Virginia Brusa, eh, en un evento que hicimos desde el Open Lab sobre educación libre. Y con Martín, bueno, Martín es eh, un, uno de los fans del evento de, de, de Descubriendo la Ciencia Abierta. De hecho, dato curioso, es el único que ha, ha estado, ha marcado asistencia a las 14 sesiones que tenemos, eh, solo una persona, él. Entonces, por eso está acá. Entonces, eso... Y bueno, mi nombre es Francisco Silva, eh, soy parte eh, de varias organizaciones, eh, soy cofundador del Open Lab, eh, un, una organización de, eh, sin fines de lucro eh, que se dedica a temas de la cultura libre, eh, también coordino la red de investigación y conocimiento libre y soy parte del Hub de Quito, un Hub de innovación eh, que está conformado por cinco universidades. Entonces, vamos a compartir la pantalla ahora eh, para un poquito ponernos en, en contexto. Ok. Bueno, esta va a ser la agenda que tenemos el día de hoy. Les voy a contar un poquito sobre cómo surge este evento ¿no? eh, de, de Ciencia Abierta aquí en el país, en Ecuador, y cómo de la noche a la mañana empieza a dejar de ser un evento solamente del Ecuador. ¿no? Eh, grupo de trabajo de Ciencia Abierta, les voy a contar un poquito para quienes, ya que ustedes están acá, es porque están interesados. Entonces, hay un grupo de trabajo de Ciencia Abierta y ya les vamos a contar también sobre esto, eh, para quienes quieren involucrarse también. Eh, y bueno, va, luego vamos a hablar sobre la recomendación de la UNESCO para poner un poco en contexto y pasamos al taller. El taller eh, que va a tomar unos 40 minutos, eh, donde va a facilitar Virginia y, y también este, eh, Martín. Entonces, bueno, ya nos presentamos y, y les cuento un poquito cómo surgió todo esto. Hay una red que se llama la Red de Investigación de Conocimiento Hardware sobre Libre. Eh, esto es más o menos la historia de cómo surge el evento de Descubriendo la Ciencia Abierta y esta red se conformó en el 2017, impulsada por un ministerio, un ministerio coordinador de conocimiento y talento humano. Eh, 2017, ustedes ya saben qué pasó en Ecuador, hubo cambio de gobierno eh, y al ser impulsada la red por una institución pública, evidentemente, pues quedó a la de Iván. Eh, la organización civil, o sea, digamos, este, la, las personas que estábamos involucrados en esto, que pasamos de eh, sector público a ser sociedad civil de nuevo, sí. decidimos rescatarla y entonces, pues, logramos que se firmen los documentos que tenían que firmarse y dijimos, esto lo vamos a, a, a llevar nosotros desde la sociedad civil. Y así fue. Entonces, las universidades, universidades involucradas y las personas involucradas, pues, le dieron vida y movimiento a esta organización. Luego en el 2018, eh, resulta que tuvimos en la Cenecid, yo trabajaba en la Cenecid, eh, tuvimos una la, la Cenecid para los compañeros que son de otro país, la Cenecid es como un ministerio de ciencias, más o menos, ¿no? es la entidad que, eh, rectora de ciencia y tecnología, innovación y educación superior, entonces es una mezcla de educación y ciencia, ¿no? este, y en el 2018 hubo una vicerectora, una viceministra, de Carolina Zambrano, de, de Ciencia y Tecnología, que le propusimos, hagamos un grupo sobre acceso abierto, un grupo de trabajo, y a ella le encantó la idea, no solo que le encantó la idea, sino que facilitó el taller, que es justamente, eh, esa es una imagen de, de ahí, este, gente de, de la red, gente de la Cenecit, gente de, de otras universidades, que, que les gustó la idea y creamos el grupo. Eh, recordarán que los que son de Ecuador que eh, durante el 2018 2019 la CENESID tuvo como tres viceministras de ciencia y tecnología, es decir todo fue tan irregular y lo mismo sucedió es decir, el grupo quedó ahí a la deriva y lo que decidimos es este grupo tiene que pasar a la sociedad civil, lo impulsó la CENESID pero tiene que pasar a la sociedad civil y lo adoptó la red la red de conocimiento libre entonces de ahí en adelante se le dio movimiento y en el 2019 dijimos, no sé en qué momento pasamos del acceso abierto a ciencia abierta, pero es que la discusión empezó a cambiar. Y, y bueno, Virginia podrá también decir algo al respecto, o, o, o ustedes se habrán dado cuenta de que en un momento dejamos de hablar de acceso abierto para pasar a hablar de ciencia abierta. Bueno, Latinoamérica tiene, es un referente en acceso abierto, definitivamente. Eh, pero habían otras discusiones que había que empezar a aborda, abordar, eh, y ya estaban más enmarcados a la ciencia abierta, entonces el grupo cambió de pasar ser Grupo de Acceso Abierto a Grupo de Ciencia Abierta. Y uno de los miembros nos dijo, necesitamos un, un plan, algo que nos dé eh, un horizonte, ¿no? el norte, que nos diga hacia dónde tenemos que ir. Ya estábamos ansiosos y ya queríamos hacer un evento, un webinar eh, de una, dos o tres sesiones, pero alguien nos paró y nos dijo, primero pensamos qué queremos como grupo, hacia dónde queremos ir y luego encaminemos las cosas. Y ahí fue que decidimos hacer en el 2020 el taller, el taller de planificación para hacer la planificación estratégica y nos reunimos eh, con el, el grupo y un colaborador de sedia que nos facilitó el taller y, y trabajamos. Pero nos cayó la, la, la pandemia, estamos hablando de marzo del 2020, nos cayó la pandemia, entonces no podíamos quedarnos ahí este, de brazos cruzados y entonces empezamos a hacer el taller de manera virtual, las dos sesiones que nos faltaban porque en una, en una sola jornada no alcanzábamos todavía, había muchas cosas que discutir y muchos debates y nada, hicimos dos o tres sesiones más, todo de manera virtual y terminamos con un documento que era nuestro plan. Y ese documento tenía dos ejes fundamentales. El uno, generar conciencia en docentes, investigadores y autoridades sobre el derecho a las, al acceso a la ciencia. ¿Ya? hablábamos del derecho de acceso a la ciencia y, y ese tiene varios objetivos ¿no? entonces vimos que entre una de las actividades eh, que podíamos hacer para cumplir estos objetivos era el evento, descubriendo la ciencia abierta todavía no se llamaba así y el segundo eje incidir pero habíamos concluido que efectivamente para poder incidir necesitábamos primero conocer, descubrir saber de qué se trata la ciencia abierta para poder incidir y Entonces, ahí es donde sale el evento Descubriendo la Ciencia Abierta que lo lanzamos en el 2020, ya como unas actividades para poder ejecutar este plan. Y bueno, este grupo de trabajo ha seguido en esto y ahí es donde se une el Open Lab, que es el, la organización de la sociedad civil quien hizo la producción del evento eh, y en el 2021, no solo la producción, sino también eh, la organización del evento de manera conjunta. Eh, y este año, en el 2021, decidimos, bueno, debemos conectarnos con alguien más que pudiera ser estratégico, y pensamos en las universidades, evidentemente, eh, pero no queríamos, eh, imagínense, son 60 universidades en el país, y si contamos los institutos de, eh, eh, públicos, eh, son o sea, mucho más. Entonces decidimos comernos la torta de pedacito en pedacito. Y para eso, pues, decidimos aliarnos con el hub, que son cinco universidades, nada más, cinco universidades de Quito, tres públicas y dos privadas, eh, y que ellos también nos ayuden a impulsar el evento, y tratar de, por medio de un eh, colaborador del Hub también, y, y amigo, que es Cristian Guayasamín, que pues hizo toda la coordinación de comunicación, ustedes ya se imaginan lo complicado que es, poder coordinar varias universidades, el aspecto de comunicación para, para poder difundir algo. ¿no? Entonces, esa, esa tarea maratónica la hizo Cristian Guayasamín, que está ahora con nosotros también. Y, y nada, entonces, estos... Es eh, para quienes se quieren unir al grupo de, de Ciencia Abierta, uh, acá en el Ecuador, pues esos son los, los enlaces eh, que ya les vamos a ir pasando por, por el chat. Ese es un grupo de Telegram en el que nos encontramos, muy pocos, eh, pero sería bueno que este grupo crezca. Eh, está, hay un espacio participativo. Eh, que está basado en Decidim, una plataforma participativa, ahí están eh, las reuniones, todo esto que les he resumido así rapidito sobre el grupo de trabajo, bueno, ahí están como las, las, las actas ¿no? de esas reuniones, eh, para que ustedes las puedan ver en ese sitio que está allí, y luego un grupo en Sotero, donde decidimos recabar todo lo que íbamos investigando sobre ciencia abierta, bueno, queremos ponerlo a disposición eh, de, de todos, entonces lo pusimos en un grupo de Sotero. Entonces, eso, yo quería contarles ese resumen así rapidito. Y, y bueno, yo creo que vamos con, con, con lo de la UNESCO, con el documento de, re, de recomendación de la ciencia abierta. Y hasta aquí digo yo y le, le doy paso a, a Virginia y a Martín. Vale, pues, este... Eh... Bueno, el objetivo del taller es precisamente en torno a estas recomendaciones que, como bien comentaba Fran, pues bueno, eh, concluyen, digamos, este mes de noviembre y en estas semanas han estado concluyendo pues un largo proceso de, de discusiones en torno a estas eh, eh, recomendaciones, siete objetivos y siete ámbitos que, que estaremos igual tra trabajando en el taller. Y bueno, yo creo que, eh, un poco respondiendo a esa pregunta que, que planteó Francisco, ¿en qué momento dejamos de hablar de acceso abierto y pasamos a hablar de ciencia abierta? No sé, en lo personal creo que mucho tuvo que ver eh, precisamente este trabajo que vino desarrollando la UNESCO con su grupo de, de expertos, en donde justamente fue a partir del año 2019 que la UNESCO plantea o toma la iniciativa pues de eh, proponer eh, eh, a los países miembros eh, una recomendación en torno a la ciencia abierta, ¿no? y es justamente a partir del 2019 que, que, que se, se lanza esta convocatoria a crear un grupo de expertos, y de, eh, eso fue a finales del 2019, y a partir del 2020 y 2021, pues se conformó el grupo de expertos, este grupo de expertos lanzó primeramente un documento que eran, pues, qué tan viable era que la UNESCO eh, realizara eh, eh, o propusiera esta serie de recomendaciones, ¿no? A posterior a, esta, eh, eh, a este primer boceto de, de qué tan viable era que la UNESCO propusiera eh, una serie de recomendaciones, viene el trabajo durante todo el 2021, en donde, bueno, pues, eh, eh, de manera... Pues sí, por qué no decirlo, colaborativa y un tanto abierta porque eh, los debates, este, eh, los documentos siempre estuvieron a, a disposición, digamos, de, de la comunidad interesada en el tema, pues fuéramos conociendo el, el proceso que se iba dando en torno a, a, al desarrollo de estas recomendaciones que al final de cuentas quedaron como objetivos y como eh, eh, ámbitos eh, para la acción, ¿no? que, que son este eh, siete. ¿no? Entonces creo que, que ese parteaguas es de cambiar, de estar hablando de acceso abierto a estar hablando en ciencia abierta, este, pues, pues también tiene mucho que ver eh, el que hayamos conocido que la UNESCO estaba trabajando en estas recomendaciones que vemos materializadas pues eh, el día de hoy, ¿no? en, en noviembre de 2021. Y bueno, pues no sé, Virginia, si nos quieras tú profundizar sobre estos ámbitos de acción o objetivos que va a estar eh, poniendo sobre la mesa eh, la UNESCO este, como recomendación a todos los, los países este, miembros. ¿no? Sí, eh, bueno, antes, antes tal vez de, de pasar a los, a los siete ámbitos ¿no? en donde la, el documento de las recomendaciones hace hincapié. Eh, y además de, de los siete ámbitos valores que propone también para llevar a cabo esas recomendaciones, eh, debemos decir que, que bueno, también América Latina es pionera en todas estas cuestiones, ¿no? como bien decía Francisco, eh, estos cambios ¿no? del acceso abierto, dado que América Latina ya tenía un proceso bastante avanzado sobre, sobre la temática, siempre hubo muchos actores, eh, y no solamente de las universidades que estuvieron trabajando con en pos de la ciencia abierta. Y así como quería hacer mención también a que bueno, eh, hay muchos antecedentes que siempre eh, cuando se dan estas recomendaciones tenemos que ir pensando bueno cómo llegamos, no? cómo fue que se construyeron eh, esas documentaciones, esas consultas públicas eh, realizadas por UNESCO. Eh, y quisiera puntualizar en los foros eh, de UNESCO, los foros CILAC, que, que ya este año se hizo el tercero, el primero fue en Montevideo, el segundo en Panamá, y el tercero bueno, se hizo virtualmente y presencialmente en Buenos Aires, y en el segundo foro, el que se hizo en Panamá en el 2018, allí eh, organizado por Carisma, que es una organización de Colombia, se llevó a cabo eh, todo un grupo de trabajo que, eh, que estuvo debatiendo justamente sobre qué era la ciencia abierta para América Latina. Y de ello surgió la declaración de Panamá, eh, que creo que también estaba, ¿no, Francisco, allí en, en, en, algunas en algún relato? Eh, por lo tanto, América Latina tiene sus particularidades. Eh, y estas, eh, ahora sí, si querés pasar, Francisco, eh, al, al tema de los ámbitos, hay eh, siempre como una recomendación internacional de un organismo especializado, eh, como es UNESCO. Eh, siempre tenemos que pensar en cómo lo vamos a aplicar o lo vamos a interiorizar en nuestros países, ¿no? de forma situada, de forma práctica, con nuestras propias características ¿no? y necesidades y retos. Eh, los ámbitos de acción eh, propuestos por este documento, y que cada uno de los países luego eh, verá cómo lo implementa, tienen que ver con, eh, en principio, eh, se propone como que, bueno, se proponga o se discuta un, una definición común de ciencia abierta, eh, un entorno normativo eh, nacional e internacional a partir del internacional para justamente eh, llevar a cabo políticas públicas de eh, ciencia abierta eh, y acá no solamente... Eh, a partir de la actuación de los ministerios, sino también a partir de los centros de investigación, eh, las universidades, ¿no? Hay bastante autonomía para que se puedan llevar a cabo estas políticas. Eh, el tercer ámbito sumamente importante es el tema de las infraestructuras y servicios de ciencia abierta, cosa que surgió eh, muchísimo en las consultas regionales en América Latina como una necesidad, ¿no? Eh, invertir en recursos humanos, aquí está en la cuestión de la alfabetización y las capacidades en ciencia abierta. No sé si Martín quiere seguir con los otros eh, tres que quedan. Así vale. nos repartimos las. <ríe> <ríe> los sí, ambitos. muy bien. gracias Virginia. Bueno, pues el quinto, fomentar una cultura de ciencia abierta y, y armonizar eh, los incentivos eh, a favor de la ciencia abierta, que bueno, pues es un tema medular, ¿no? Eh, mucho, eh, digamos que eh, de los frenos que tenemos en la implementación de ciencia abierta de acceso abierto en nuestras comunidades, pues es el tema de los incentivos, ¿no? En donde mientras no cambiemos la manera en que estamos evaluando y incentivando la investigación que se realiza por parte de nuestras instituciones, en nuestros ministerios eh, o consejos de ciencia, pues esto eh, no podrá avanzar, ¿no? Entonces que, que, que un ámbito de acción sea eh, armonizar los incentivos, pues bueno, es, es, es un gran, gran avance, ¿no? El número seis, promover enfoques eh, innovadores para la ciencia eh, abierta en las diferentes etapas del proceso científico. Y el número siete, eh, promover la cooperación eh, internacional eh, y multipartita eh, en el contexto de ciencia abierta a fin de reducir brechas digitales y, y conocimientos, ¿no? Otro punto eh, eh, medular, ¿no? Y bueno, eh, eh, reforzando lo que nos ha venido comentando este, eh, Virginia, y antes de pasar a, a, a los resultados de las encuestas, yo creo que lo importante de estos siete ámbitos de acción es que eh, en aquellos países en donde todavía no empieza a trabajarse una normativa o una política o directrices eh, desde sus consejos o ministerios de ciencia o desde sus instituciones, pues estos ámbitos de acción y estas recomendaciones de la UNESCO nos van a permitir que aquellos interesados al interior de sus instituciones en, en, en implementar eh, o desarrollar programas de ciencia abierta, pues tengan un marco de acción, ¿no? Y puedan ir con las autoridades y decir, bueno, mira, la UNESCO ya hizo esta serie de recomendaciones y tenemos este marco de acción a atender, ¿no? Eh, y si todavía nuestro gobierno, nuestros ministerios de ciencia, nuestras instituciones no habían pensado o mirado en ello, pues eh, está el documento y están estos siete objetivos y estos ámbitos de acción que pues son un llamado, pero también eh, son unas líneas y unas directrices eh, de, de cómo eh, eh, actuar, ¿no? Y, y creo y lo debatiremos en un momento más en el taller, porque este, pues que... Que sí representan, ¿no? creo que el sentir de todas las, eh, eh, eh, tanto acciones que, que se deben de tomar, como las problemáticas que también está enfrentando la implementación del acceso, y la, eh, el acceso abierto y la ciencia abierta. Eh, no sé, Fran, por ahí estabas poniendo ya las, las gráficas. ¿Quieres sí. Comentar? sí, bueno, ayer lanzamos la encuesta. La encuesta era un poquito como para conocer cuáles son los ámbitos eh, que ustedes eh, eh, quisieran trabajar o, o que según la, la perspectiva de ustedes eh, priorizarían para trabajar eh, porque, eh, bueno, para trabajar no solamente ahora acá en el taller sino también ya en sus propios espacios entonces en base a eso, bueno, hemos tenido respuestas de Ecuador de México, de Venezuela, Perú, Chile eh, bueno, esos, esos tres países eh, claro, la mayor parte de Ecuador evidentemente porque el, el público el 50% del público del evento ha sido ecuatoriano y esta encuesta la hemos lanzado pues a todas las personas que asistieron al, al evento hay muchas personas que asistieron una sola vez en una sola sesión, a todas a todas ellas, las que asistieron una vez 14 veces, no importa que eran un total de 204 personas, les enviamos a esta encuesta y el resultado fue este <coughs> Eh, cerramos la encuesta cuando tuvimos, ya cuando empezamos eh, esta, este, esta sesión eh, y con 32 respuestas. Y eh, los, eh, los ámbitos pues, de mayor, más votados fueron el número 2, crear un entorno normativo. El número 4, eh, invertir en recursos humanos. Y el número 7, promover la cooperación internacional. Esos serían los tres ámbitos que fueron más votados. Eh, entonces, eh, vamos a hacer lo siguiente. Este va a ser el taller. Vamos a trabajar en estos tres ámbitos. Eh, vamos a hacer tres grupos, un grupo por cada ámbito. Estamos ahora 30, 40 personas. <coughs> eh, vamos a trabajar eh, 40 minutos, entre 40 y 50 minutos aproximadamente. La idea es que cada grupo designe un coordinador, que va a ser el vocero. Al final, en la plenaria, pues va a ser quien eh, nos cuente, nos comparta las conclusiones. Durante los 40 o 50 minutos, esperamos que no nos extendamos mucho, eh, vamos a hacer en los 20 primeros, en el primer bloque de 20 minutos, propuestas abiertas de cómo podemos trabajar el ámbito que nos, que nos toque, ¿no? Eh, y um, no importa si la, la propuesta es loca, es atrevida, es, es inviable, no importa. Lo importante es, y bueno, los facilitadores les van a ayudar en eso, vamos a estar un, cada uno en un grupo distinto. Lo, lo importante es eh, abordar todas las ideas que se nos puedan ocurrir, ¿ok? En los primeros 20 minutos. En los siguientes 20 minutos, eh, esto va a ser en un tablero de Jamboard, eh, vamos a priorizar esas propuestas y vamos a ponerle un circulito ahí eh, para marcarlas, eh, cuál de todas las propuestas que hemos lanzado, pues sería como la, la que más eh, vemos viable, ¿no? Y qué retos nos toca enfrentar. Entonces, en un lado vamos a, a, a, a poner eh, cuáles son de todas las propuestas las que vemos más viables, y en, y en otra y en otro lado vamos a ir poniendo los retos que nos toca hacer. 20 minutos para eso. Y al final, terminado esto, vamos a definir una acción a mediano plazo que podemos nosotros ejecutar en nuestro propio espacio, en nuestro país, en nuestra institución, en nuestra facultad, eh, para poder llevar a cabo eh, los objetivos que se plantean ¿no? en, de este ámbito de acción. Una acción, si salen dos, si salen tres, está bien, no es problema, pero por lo menos una acción concreta. Y salimos a la plenaria. Eh, en la plenaria vamos a dedicarle máximo cinco minutos, puede ser menos, cada grupo, para que nos comparta sus conclusiones. Básicamente, ¿qué nos van a compartir? Bueno, las propuestas priorizadas de todo lo que pudo haber surgido y eh, cuál es esa acción que eh, se plantearon como algo que debería estar dentro de su mapa de planificación personal o institucional. ¿Ya? Una, dos o tres, o las acciones que se hayan planteado. Entonces, hasta ahí. Yo creo que eh, este, este serían los tres ámbitos de acción. Vamos a crear tres grupos. El primer grupo va a tratar de eh, crear un entorno normativo propicio para la ciencia abierta. El segundo grupo, invertir en recursos humanos, educación, alfabetización digital y desarrollo de capacidades para la ciencia abierta. Y al tercer grupo, promover la cooperación internacional y multipartita en el contexto de la ciencia abierta y a fin de reducir las brechas digital y de conocimiento. Entonces, esos son los tres ámbitos de acción. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿Ok? Entonces, eh, empecemos primero con los facilitadores. ¿Qué, ¿Qué grupo quieren abordar? Virginia, Mateo. Mateo, el, este, que Ustedes dispongan. Ok. Así, aleatorio Aleatorio <risa> Bueno, entonces Virginia no. eh, con el grupo 1 Martín vale. con, con el grupo 2 y yo me quedo con el grupo 3 Vale, muy bien Adelante, ya. Ya. En, Compas, eh, voy a dividir en grupo de tres. ustedes tal vez vayan a ir a otros porque si sí funciona, entonces ustedes como son cojos van a poder cambiarse al elegir Ya, yeah. entonces Christian, que está operando el, el Zoom, va a crear los, los las tres, los tres eh, grupos, los tres room, eh, y vamos a ir al azar, ¿no? Al azar. Eh, vamos a ver en cuál nos toca. Que va a ser como más fácil, porque si lo hacemos por votación, a ver quién quiere ir a cuál, entonces nos va a tomar mucho sí. tiempo. Entonces vamos a hacerlo al azar, ¿ok? Entonces eh, Virginia, grupo 1, eh, Martín, grupo 2. Y yo grupo 3 y listo. Bueno, José, que vemos en cualquier quedaste y luego le conversamos. Hay una pregunta sobre el link de digital asistencia. Si va a haber link de digital asistencia, la vamos a pasar cuando volvamos a esta sala. Después que se acaben las plenarias y grupales. Al, al, al iniciar la plenaria, ahí vamos a lanzar el, el enlace para, para asistencia. ¿okay? Y, y una, una, una sorpresa que les vamos a dar porque... Eh, según lo que habíamos dicho, solo diez, las, los que hayan completado 10 sesiones van a tener certificado. Pero sobre eso les vamos a comentar algo, ¿ya? Pero al volver, en la plenaria, cuando arranquemos la plenaria. Ok, bueno, yo me permití ir haciendo capturas este, de lo que estábamos eh, revisando. ¿Es mi pantalla? No, es la pantalla de mi línea. Ajá. Cuéntanos. Ahí está compartida la pantalla, ¿lo ven? Sí, ¿se ve? Ah, ya, bueno, a partir del, del mismo programa, ¿no? Sí, este fue bastante enriquecedor. Eh, la, la reunión o las salas este, más pequeñas eh, salieron algunas eh, novedades, por supuesto, y como ustedes están observando allí, pues lo que más eh, votación tuvo, eh, hablar de las alianzas con países cercanos, similares, incluyendo las universidades. Eh, por supuesto también, ¿no? Somos eh, las universidades, yo creo que la gran mayoría este, somos docentes universitarios, ¿no? Para que las políticas o normativas coincidan y faciliten eh, las redes científicas, ¿no? Ese es uno de los, de, eh, los criterios que fueron mucho más votados, este, luego tenemos eh, facilitar la interacción y la producción colectiva en bien de la comunidad educativa motivando el trabajo en equipo. ¿no? Uno de, la, de los aspectos también interesantes y bueno, de ahí tenemos dos eh, dos aspectos más eh, que tuvieron su, su votación. ¿no? no sé si Virginia me ayuda con la otra pantalla. ¿Ya? Y de allí, pues, en función de lo que se había dicho, este, qué retos encontraríamos nosotros dentro de las instituciones, eh, surgen, de, de lo que ya se indicó, surge, este, entre otras cosas, hablar, por supuesto, de presupuesto, que es, creo yo, y fue la primera idea que salió allí, porque... Eh, diría es, es lo más eh, relevante, no podemos hacer o tener muchas ideas, sin embargo hay que aterrizar también en, en los costos, ¿no? Eh, voluntades de los investigadores, la falta de compromiso de las instituciones, por ejemplo, bueno, en fin lo que ustedes están observando allí y como acción final, pues decíamos eh, tenemos o necesitamos eh, la sinergia institucional entre los actores interesados en la universidad pensar en mecanismos eh, participativos para proponer bueno, ahí sí no sé qué, qué, me, qué me quiso decir con, con la... Ciencia abierta. Ah, ya, la ciencia abierta. Eh. Entonces decíamos, pues sí, hablar de, de la sinergia que tiene que ver mucho con eh, la socialización y la capacitación, ¿no? Podemos tener quienes hemos estado asistiendo a estas jornadas, eh, muy interesante, estamos eh, haciendo conciencia de, de, de, de la investigación y de la ciencia abierta en particular, pero pero todo el colectivo dentro de una universidad, me pongo yo como ejemplo, mi universidad no de mi universidad so solo yo he participado de este evento, ¿no? Entonces, poder hablar en de la UPS, Santelena. Entonces, poder hablar con los demás eh, de estas de estas jornadas imposible, ¿no? <ríe> imposible porque no no no voy a tener esa recepción de la información. Sí, vamos a estar interesados, eh, pero eh, se, se necesita, lo que comentábamos, es justamente la socialización ¿no? y la capacitación, entender este, hacia dónde vamos con eh, la investigación y la ciencia de vida. Eso, eso es lo que voy a contar. Bien, bueno. gracias. Entonces, esto fue grupo uno. Eh, y la acción, sí la mencionaron, ¿no? O sea, sinergia institucional. O sea, Cristian creo que tiene unos, unos perritos ahí eh, que Me silencio, ¿no? Si ¿Sí puedo, ya. si me permitís, Fran, eh, claro como así. redondear un poquito también eh, o resumir, eh, cómo era crear justamente el entorno normativo, eh, linkear eh, la, la acción que surgió del encuentro de los participantes. Eh, en relación a eso, ¿no? En el cómo llegar a, a esa normativa dentro de las instituciones. Por eso esa, ese tipo de acción que bien comentaba Lina. Ya, yeah, perfecto. Perfecto. Gracias, Virginia. Gracias al grupo 1. Eh, y, y pasemos al, al grupo 2. Vale, muy bien, pues este comparto pantalla. Eh, creo que no Dale. puedo. Sí, sí, pues estás secojoso Ah, no, saliste. No. Cristian, ayúdanos, por favor. Eh, Martín. Ya está eh, Como. Ya, ya perfecto. ¿Vale? No tengo más Martín. No. Martín. Pues, ok, sí, vale, muy bien. Este. Ok, bueno, pues nosotros este, tuvimos el ámbito de acción que tiene que ver con... ¿Si ¿sí está ya compartiendo? ¿O oh, no? No la veo. ¿verdad? Sí, sí, estamos bien. ¿Sí? Ah, ok, bueno, yo no la veo, pero me, me avisa, ¿no? Eh, bueno, el ámbito de acción que tiene que ver con la... Eh, invertir en recursos eh, humanos, educación, alfabetización digital y desarrollo de capacidades para la ciencia abierta. Y bueno, eh, en, respondiendo a, a la pregunta cómo lograrlo desde y al interior de mi institución, eh, pues bueno, eh, todos coincidimos y reflexionamos que bueno, era importante retomar lo que se viene haciendo desde los programas de alfabetización digital o informacional o mediática eh, en las instituciones, ¿no? en los institu eh, distintos programas y niveles eh, educativos, aprovechar eh, pues este... Eh, acercamiento o esta inercia que ya se tiene en, eh, en estos programas de formación, ¿no? Y ahí insertar, pues, el concepto eh, y de capacidades para la, la ciencia este, eh, abierta, ¿no? Identificamos como autores, eh, actores, perdón, para, para esta acción, obviamente, pues, a las bibliotecas, a los bibliotecarios como, como elementos de cambio, como elementos de formación en, en, en alfabetización digital, en alfabetización mediática pero también este, a eh, pues las instituciones, ¿no? las vicerrectorías o las coordinaciones de investigación, a las vicerrectorías o coordinaciones eh, académicas, en que desde ellas eh, viniera eh, pues esta eh, formación del recurso eh, humano, eh, esta educación del recurso humano, este desarrollo de capacidades en torno a... Eh, la ciencia eh, abierta. Y bueno, también incluso bajarlo eh, pues a nivel de la población en general, de la ciudadanía, ¿no? Es decir, este, que todo programa de formación en competencias digitales o en el ámbito digital, pues también tuviera un componente eh, de ciencia abierta, de ciencia ciudadana, ¿no? Entonces, este... Eh, este fue el planteamiento que nos hicimos, ¿no? Aprovechar estos estas, eh, programas ya formativos eh, eh, que se tienen o que se han echado a andar. Y también por la infraestructura que existe al respecto en nuestras instituciones, ¿no? Las propias bibliotecas académicas, bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, los laboratorios ciudadanos, ¿no? Es decir, entonces es pues eh, insertar eh, el chip eh, de ciencia eh, de ab abierta, del movimiento abierto, del acceso abierto, en estos programas este, de, eh, de formación. Y eh, me dicen si sí cambió el slide en, en cuanto a los retos. Sí, ahí está. Sí, perfecto. Y bueno, pues en cuanto a los retos, eh, la reflexión que tuvimos es que eh, en esto, el principal reto podría ser eh, generar un, un recurso humano o una masa de recurso eh, humano eh, capacitada Reconocemos que, que hay, que existe, que, hay, que, que habemos muchos interesados y bueno, muestra de ello están los, los convocados aquí en el taller, pero consideramos que sí puede ser en este momento este, eh, insuficiente y que es necesario formar y capacitar a un, a un recurso humano en, en ello, ¿no? Para que este recurso humano pues potencie esta formación y esta educación y alfabetización y desarrollo de capacidades en torno a, a la ciencia abierta. ¿Cómo lograrlo y cómo hacer eh, eh, incrementar este recurso humano? Bueno, pues estuvimos hablando de experiencias que se tienen en la región, por ejemplo, conformando redes eh, eh, redes de, eh, de colaboración. Y bueno, salió el tema de eh, esta red de educación abierta que existe ya en América Latina. Y bueno, pues tomar esas experiencias y, eh, este, o inclusive sumarnos ya a estas redes para... Eh, eh, meter el, el, el, el, las capacidades en torno a la ciencia abierta, al acceso abierto, a la ciencia ciudadana, ¿no? Entonces esa sería este, algo importante. Obviamente, pues ten, también el, el tema del, del recurso este, eh, eh, financiero, bueno, pues eh, de tenerlo para que esto sea sostenible y bueno, también eh, al igual que que, que lo comentaba en el slide anterior, pues eh, bajarlo a la ciudadanía, ¿no? O sea, que la ciudadanía sea participante y, y, y que se involucre en, en, en estos eh, programas de, de formación este, en torno a, a capacidades de, de ciencia abierta, ¿no? Y bueno, pues esa sería nuestra estrategia, ¿no? A, a un mediano plazo, tal vez eh, conformar esta red eh, de formadores o, eh, en torno a la ciencia abierta, a la ciencia ciudadana. Y bueno, eh, que esta red de formadores eh, de, de recurso humano, pues también eh, desarrollar una posible hoja de ruta o una posible serie de, de un programa formativo de directrices en torno a un programa formativo en, en, en la ciencia abierta ¿no? y bueno pues en, en, ese sería eh, el, lo, lo que nosotros llegamos a, a definir, no sé si alguno de los compañeros han dado un poquito ahí este, eh, eh, con, con pena de participar pero bueno si quieren eh, eh, eh, ampliar al respecto de lo que yo he comentado, pues también adelante. No. Bueno, pues entonces dejo de eh, compartir. Listo. Listo. Entonces eh, pasamos a la, al grupo 3. Eh, la compañera que estaba a cargo del grupo 3. Antes Comparto... de eso, no te interrumpí el compañero, voy a compartir el link de asistencia. ¿no? Chat. Gracias, Cristian. Ok, voy a compartir la pantalla. <coughs> y ahí estamos. Eh, adelante la compañera que estaba a cargo del, de esta... De Hola, este Adriana. Este, pues igual yo también tomé pantallazos de, de lo que se fue haciendo, entonces tú lo presentas. Eh, si gustas, lo presentas tú o yo ya acabo de presentar la pantalla, si, si quieres. Ok, está bien, es lo Perfecto. mismo. Ajá. Bueno, ¿cómo Adelante. lograrlo de, desde y al interior de mi institución? Pues la mayoría votó porque propongo realizar jornadas nacionales, provinciales, con redes de universidades que puedan ser anual o trimestral, en donde se realicen talleres. Bueno, también aquí se votó. Eh, lo fundamental en mi experiencia es que es necesario empezar por publicar en coautoría. Y en la otra, incrementar la cooperación entre las universidades, que fue la que yo marqué. Incentivar las publicaciones científicas e interinstitucionales en el acceso abierto. Y la otra, establecer vínculos entre universidades, colegios y ONGs. Eso fue lo más votado. La siguiente, por favor. ¿Y qué retos se enfrentarían? Pues falta de presupuesto, barreras de idiomas, falta de, de visión. Y bueno, aquí lo que pusieron en verde es reconectar con amigos, investigadores, publicar en acceso abierto, Buscar revistas que tengan buen ranking, involucrar a más docentes e investigadores en el tema, acción, promover una ley de ciencia abierta que permita acercar a los científicos a la sociedad. también lo que agregaría aquí es que, bueno, los expertos en información, como es en mi caso, pues también tendríamos que involucrarnos un poquito más en, en este tema de la ciencia abierta, eh, que es importante que nosotros manejemos este tema. Bueno, en este caso, por ejemplo, yo trabajo mucho con investigadores aquí en el instituto y les he hablado de ciencia abierta y dice bueno, ¿y qué es eso? ¿Y si sí existe? ¿O es verdad? ¿O es mentira? Entonces, algo que se necesita mucho es eh, hacer talleres con los científicos, con los investigadores, y e informarles y difundir qué es la ciencia abierta para que ellos la conozcan y empiecen a tener confianza porque también hay mucha desconfianza por parte de ellos. Ese sería otro que yo propondría. El siguiente, por favor. Ah, esas son todas. ¿Ya? Ajá, son todas. Ya, perfecto. Bien. Eh, bueno, el, el taller realmente eh, era un, un ejercicio, bueno, les le vamos a decir la verdad, esto es un piloto. <risa> y ustedes son conejillos de India. No, no, mentira. Este, esto es un poco eh, eh, un, un, un abrebocas de lo que va a ser más adelante el siasiar en el cual va a haber un taller, eh, y vamos a estar con Virginia, con Martín también, pues si ustedes quisieran contar, pues, este, Virginia Martín, sobre el CIACIAR, y, y, y ese era un objetivo, un poco ensayar el taller, pero también el otro objetivo de esto era conocernos un poco, vernos las caras, de hecho, si pueden encender sus cámaras para tomar una captura, Cristian ya pasó eh, la, el enlace para eh, a marcar asistencia, eh, esta asistencia, y esto es lo que les quería decir, la, la sorpresa, la asistencia de esta sesión equivale a dos asistencias. Eh, habíamos dicho que para tener el certificado del evento eh, se necesitaban tener por lo menos 10 asistencias. Eh, hemos conversado con el equipo de organización y hemos decidido bajarlo a 8, es decir, la mitad más uno. Si estuvo en la mitad de las sesiones más uno, o sea, 8 sesiones, entonces, eh, se hace acreedor del certificado. Y quienes tuvieron seis asistencias, eh, la de hoy, equivale a dos. Entonces, ya tendría el certificado. ¿Okay? Entonces, eso eh, por, por estar aquí presentes, eh, por, eh, por, por estar también con este eh, entusiasmo de quer, querer involucrarse, pues es lo que hemos decidido. Entonces, ya está el enlace el de asistencia y también voy a compartir el, el enlace del grupo de Telegram eh, de, de Ciencia Abierta Ecuador. Eh, yo no sé cómo va a terminar eso, a la final creo que ya no tiene tanto sentido mirarnos como país, sino más como región. Eh, se los voy a pasar ahí. De pronto el grupo termina convirtiéndose en, en, en Ciencia Abierta Latam, no lo sé. Eh, si alguien que no es de Ecuador quiere involucrarse en ese grupo, pues... Nada, pues ahí nos conectamos y seguimos conversando. Hay distintos grupos. Está el grupo de, de, de educación abierta, eh, que lo, lo lleva Virginia con otras personas, donde hay información muy interesante, se pueden unir. Eh, hay grupos de ciencia abierta en WhatsApp, hay grupos... Bueno, este grupo es un grupo nuevo eh, y la idea es que los que recién estamos empezando y queremos conectarnos más... Eh, que estamos dando nuestros primeros pasos en el tema de la ciencia abierta y queremos estar conectados con otros que están igual pues eh, ese podría ser el espacio yo no sé si exista otro eh, pero en todo caso lo pongo allí para los que son de Ecuador pues evidentemente les invito a que se unan y para los que no son de Ecuador pues también están invitados a que se unan veamos cómo resulta, de pronto lo, lo transformamos como a, a grupo LATAM, no sé, pero la idea es que estemos eh, conectados, comunicados y sigamos compartiendo y viendo cómo, de qué manera, estas cosas que hemos propuesto ahora, nos podemos dar la mano para sacarlas adelante y, y, e intercambiar experiencias. Entonces, eso, no sé si Virginia quisiera y, y, y este, Fernando, que está con nosotros, eh, Piraquive, que fue uno de los... Eh, eh, expositores y martín quieren comentar algo más virginia no alguien este eh, pues nada, Francisco, agradecer el, el espacio y bueno, por ahí también ya coloqué yo los enlaces a lo que va a ser el CIACIAR, eh, a las sesiones y también la inscripción. Si quieren eh, inscribirse también al taller que vamos a estar por ahí este, eh, moderando, vamos a hacer Francisco, Virginia y yo también moderando ese taller en, en CIACIAR. Va a ser más o menos la misma eh, dinámica de, que, que estuvimos eh, realizando el día de hoy y bueno, este, esperemos también luego eh, pues eh, compartir resultados y sobre todo, bueno, pues ampliar esta red de, de colaboración que veo que en los tres elementos que estuvimos abordando, en los tres ámbitos, pues se dio, ¿no? Que, que es necesaria eh, fortalecer y establecer redes de colaboración en torno a estas recomendaciones de la UNESCO con el sentido y con la intención de ver, eh, pues, cómo aplicarlas en nuestras instituciones y en la región, ¿no? Entonces, mientras pues mejores redes y redes más fortalecidas, pero sobre todo redes que trabajen, que, que propongan y que generen productos, pues es que esto este, eh, avanzará, ¿no? Sí, Martín. Es verdad. Entonces, aprovechando lo que dice Martín, eh, el enlace del CIAR compártanlo, ya dijo la compañera eh, que, que hizo la exposición del Grupo 3, eh, que es la, o, o creo que fue la anterior, este, que de su universidad era la única persona que había asistido al evento bueno, es, es ahora de, de tomar una acción, vamos a compartir con todos nuestros colegas el enlace del CIACIAR eh, en toda nuestra facultad el enlace del CIACIAR con todas las personas que nosotros queremos que se involucren, ¿no? que conozcan la ciencia abierta, entonces este es el momento no esta es la primera acción que, que, que, que podemos hacer y que está en nuestras manos y que no nos impide nada este, ¿qué más? Francisco. ¿Alguien más quisiera comentar? Sí, Francisco. José. Es... Ajá. Oh. Perdón. No, perdón. No, primeramente el... yo sigo después. Dale, Virginia. No, no, eh, solamente ahí en el link de, del CACIAR, eh, particularizar el día, eh, que es el primero de diciembre a las 15 horas, horario Argentina, el, el, el taller del CACIAR. Eh, y y como resumir un poco también la, la importancia que surgió ¿no? de cómo llegar a este tipo de marcos normativos, eh, además de la sensibilización que bien particularizabas vos, Francisco, eh, el cómo llegar a ese marco normativo, ¿no? con un mecanismo participativo en cada una de nuestras instancias, instituciones y países. Me parece que eso también es una clave, ¿no? eh, que estas políticas de ciencia abierta también sean en modo participativo. Eh, como para también eh, apuntar ahí un granito de arena cuando estamos hablando de cómo eh, pensar estas recomendaciones Unesco en nuestros países, en el cómo, en el cómo van a ser eh, apropiadas. Gracias. Ahora Virginia. sí, eso solamente. Dale José, este, mientras José habla, eh, ustedes podrían encender sus cámaras para nosotros tener una captura de este momento. Dale, dale José. Gracias, Francisco. Fundamentalmente, eh, para ti, darte las gracias y darle las gracias a todo tu equipo, a todo el equipo que participó en este proyecto. Eh, muy interesante. Reconozco que aprendí muchísimo, sobre todo de todos mis colegas de Sudamérica. Eh, lamentablemente, vi muy pocos de México participando. Y. Pues, eh, esperemos que estas acciones eh, sean, eh, concreten, concreten en, en eh, actividades más específicas. Por ejemplo, nosotros estamos muy interesados en las coautorías internacionales porque sabemos que son la base para poder acceder a recursos y a fondos de programas de internacionalización. Así lo hemos hecho ya con con Europa, con Alemania, etcétera. entonces eh, eh, creo que es fundamental que pasemos eh, a pasos, eh, a acciones muy concretas en, en, en el futuro. Y los felicito a todos. Sinceramente, Francisco, muchas gracias por todo tu apoyo y aquí estamos eh, para servirles. Bueno, bueno muchas yo, gracias. Sí, Fernando, adelante, perdón, sigue. Gracias. Yo quisiera sumarme a los agradecimientos que hace eh, José, eh, porque pues ha sido muy bonito tener la oportunidad de compartir conocimiento durante estas jornadas. Eh, felicitaciones Francisco y Cristian por ser dinamizadores de todas las eh, actividades que se realizaron en, durante estos meses. Creo que eso es lo que hace mantener vivo ese espíritu colaborativo en, en ciencia abierta que hay que... Mmm, Entonces, muchísimas gracias y pues estamos presos a seguir colaborando. Bien, no, muchas gracias a ustedes también, a todos los... Eh, realmente el, el, el evento es posible gracias a Fernando, gracias a, a, eh, a todas y todos los expositores, que se, porque el evento se construyó colaborativamente, definitivamente la agenda, la agenda fue hecha en conjunto con cada uno de ellos. Entonces, eh, no es una, una cosa que la propusimos nosotros, hicimos, o sea, la agenda, ¿no? Hicimos una agenda y nosotros la diseñamos y empezamos a buscar los expositores en función de los temas. Fue todo lo contrario. Se fue haciendo así, de, de a poco a poco, de sesión en sesión, de ciclo en ciclo, y la fuimos armando. Era una agenda viva, realmente. Entonces, eh, no, nos da mucho gusto que, que, que, que, que estén aquí, nos da mucho gusto que, que, que les haya gustado, que hayan aprendido mucho. Y esa es otra. Otra acción que pueden hacer: compartan eh, el enlace del, del de, bueno el canal donde están todos los, los videos con todas las personas que puedan eh, que quieran eh, que, bueno sus colegas amigos eh, que quieran que o que deben de, de, de conocer sobre la ciencia abierta y les cuento un, una cosa muy rápida uno de los expositores eh, un, un colega de Perú eh, nos comentaba que eh, mientras estaba en la sesión, que creo que fue la penúltima, no me acuerdo bien, eh, su jefe de la universidad estaba viendo el video y se entusiasmó y le dijo, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, tenemos que eh, promover esto. ¿Ya? Eh, y fue simplemente esa acción de que hayamos invitado a esta persona, que es un referente también en Perú, y que su jefe la haya visto. Ya, porque obviamente él fue muy estratégico de invitarle a su jefe a que vaya, a que vea el, el, la sesión. Y eso disparó una acción y disparó el interés de alguien que tiene un, una autoridad, digamos, ¿no? y que puede mover cosas dentro de la universidad. Ese pequeño detalle. Entonces, eh, mientras no nos movamos, no pasa nada. Ya, es como el efecto mariposa. Nos movemos un poquito y no, no, es que no sabemos la cantidad de cosas que se pueden mover después. Entonces, eh, el, lo importante es moverse. Moverse. Entonces, muchas gracias, muchas gracias por hacer posible este evento. Realmente eh, eh, ustedes lo hacen posible y, y nos vemos en la siguiente. Si se quieren unir al grupo de Telegram, seguimos por ahí. Y, y nada, un abrazo a todos. Vamos a hacer la captura en este momento. Digan whisky, no. Digan tequila, no. Digan, ¿cómo sería? Aprovecho. Tequila, tequila, pisco. Ahí va, una captura. Vamos a ver la segunda pantalla. Me ayuda el Cris también haciendo capturas, por si acaso a mí me sabe. Sí, ya te pasó. Ahí vamos está. Parte, y, por favor. Sí, y bueno, como tenemos el registro de todos ustedes, le vamos a mandar por correo las, las capturas. Perfecto, gracias. Pues bien. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias oh, a todos. Gracias, todos gracias chao. Gracias.